Si nacía en los 80 hubiera tocado un cemento Vengo como un tren que atropella toda la vía Me quedan muchas ganas y energía todavía Estoy de acuerdo con probar y equivocarse En desacuerdo con dejar de demostrarse Me voy roqueando, ¿qué me decías? Estaba hablando en mi cabeza con Charlie García Descubrí de pendejo que mi vieja brilla Como voy a tenerle miedo yo a las pesadillas Hace años que cuando esta faceta Llegó la hora de que se saquen las caretas A La mierda con los fachos, con la yuta y con los machos Que el poder llegó Regala coba, guacho, que barremos la basura para el tacho. No sé qué mierda quiero si soy yo, me alter también sé que nunca gano, pero me meto en el juego, fuego. Ni con agua pagarán, la llama encenderá, ya no le tenemos miedo. No sé qué mierda quiero si soy yo, me alter ego también sé que nunca gano, pero me meto en el juego, juego. Ni con agua pagarán, la llama encenderá, ya no le tenemos miedo. Nuevos horizontes, menos resignaciones, no soy culpable yo de marear tus emociones. El negro a ti la vuelvo a mover la cabeza Se prende un pucho y se pide otra cerveza Si el pasado te recuerda del presente Estás esperando para dar un paso al frente No tengo retórica, menos simpatía Aunque escucho, de la mano para mostrar empatía Besando el piso y el fracaso muchas veces equivale al éxito, quien se lo merece? No digas estupideces Que en esto de la música nadamos como peces Me alcancen sobra con saber lo que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 la llama encenderá, ya no le tenemos miedo No sé qué mierda quiero si soy yo la también sé que nunca gano Pero me meto en el juego juego Y con agua pagarán, La llama encenderá, ya no le tenemos miedo